Ahora vamos a repasar las herramientas de selección que tenemos en Inkscape. Es el primer botón en, la, en las herramientas o la tecla F1. Cuando tenemos varias formas, a veces se superponen. Entonces para seleccionar podemos hacer clic si la vemos. Vamos a elegir otra. O elegir otra. En el caso que se superpongan y no la podamos ver en la forma... Se puede hacer Alt y la rueda del mouse nos ayuda a buscar ese objeto que está atrás y poder tenerlo seleccionado. Si tenemos que seleccionar muchos objetos, podemos elegir uno y mantener apretado Shift y seleccionar otro. Y en el caso de querer seleccionar varios en un grupo, hacemos un rectángulo y selecciona todo. También tenemos el poder seleccionar todos los objetos visibles en el menú que también nos permite, tenemos el botón de seleccionar todos los objetos en todas las capas visibles y deseleccionar En el menú contextual que aparece de la herramienta tenemos poder rotar a la izquierda, a la derecha, poder reflejar horizontal y verticalmente y herramientas para modificar el orden de los objetos traer al fondo, poder subir o bajar los objetos. Eso también lo tenemos como página, es decir, el, para llevar al fondo es el botón fin, subir página arriba y página abajo, va a ir modificando el orden y si apretamos inicio lo pone arriba de todo después tenemos las herramientas para poner la, la ubicación precisa con coordenadas y el tamaño y estos últimos eh, botones nos permiten ajustar si queremos que cuando cambiamos el tamaño ajuste el tamaño de los bordes, de los rectángulos, de lo, que mueva los degradados y mueva los patrones por lo general el único que, que suele apagar y prender es el primero que modifica el, el grosor de los bordes respecto a la escala, pero no siempre se utiliza. Cuando tenemos un objeto seleccionado, tenemos estas esquinas que nos permiten ajustar el tamaño. Si agarro de una esquina y arrastro, ajusta el tamaño sin ninguna, sin mantener la proporción. Tengo que mantener apretado control para que siempre sea de la, mantenga la proporción. Y si quiero que modificar la proporción desde el centro, mantengo apretado SHIFT y lo hace desde el centro del, del objeto que aparece como una, como, un, como una cruz en el centro. este de Las herramientas del centro permiten deformar desde el centro de uno de los, de uno de los ejes, quisiera decir. Si, a, si elegimos un objetivo y volvemos a hacer clic, vamos a ver que los símbolos que aparecen cambian, entonces ahora tenemos las herramientas para rotar y deformar eh, a partir de, de un eje estas herramientas también si elegimos rotar y mantenemos apretado control el rotar va siendo en 15, 30, 25 grados que nos permiten hacer un giro más precisos con esas herramientas podemos distorsionar objetos de manera más precisa